Ok, um, hoy un poco, uh, quiero hablar de la mudanza de oficina que hicimos hoy, uh, que en los últimos eh, seis días, o algo así. Um, creo que los primeros cuatro de la mudanza no era tan difícil, pero hoy día estuvo difícil. Uh, o ayer, ayer y hoy. Um, Bueno, hubieron, hubieron varios eh, problemas con la masa, yo creo que todo, en el fondo de todo esto está la, la falta de recursos, eh, lo que siempre ocurre. Falta de recursos, entonces falta de, de, de personal. se <coughs> están Falta de personal uh, dedicado a la, a la, a la mudanza. Bueno, habían varias cosas A ver, eh, lo que me acuerdo es um, eh, Teníamos dos personas encargadas de planear Y eh, hacer alocación de los muebles y, y todo eso Y las dos personas no estuvieron cuando estuvimos... Eh, bueno, no estuvieron uno no estuvo y el otro eh, eh, tenía una conferencia y entonces estuvo, estuvo en otra ciudad entonces teníamos seis, oh, seis diez staff moviendo muebles pero eh, en varios detalles uno, la gente no sabía qué hacer uh, y, y no había plan de contingencia porque lo, que, lo único que nos dieron era un dibujo y el dibujo no decía qué mueble había que hacer entonces por ejemplo trajimos un, una mesa para para la recepción, pero esa mesa no era para la recepción, así que vamos a tener que moverlo de nuevo y vamos a tener que hacer recepción de nuevo. Um, ¿Y qué pasó con el teléfono? A ver. El teléfono, como le dije a todos, era súper fácil. Eh, ¿En qué tuvimos problemas? Eh, tuvimos problemas en que la gente quería sacar eh, todos los cables... Porque tenía un montón de cables, porque tenía un montón de computador y un montón de teléfono. Entonces, uh, la gente quería decir, Ay, estos cables no se ven bien, saquémoslo. Pero no, no, no hemos terminado de, de poner los teléfonos. Y para poner los teléfonos, y, eh, necesito preguntarle a la gente dónde se van a sentar. Y la gente no estaba ahí, entonces, era más difícil hacerlo. Um, eh, no sé por qué me cansó tanto de eso hacer el, el teléfono eh, me pasé el día tratando de buscar cables y tratando de este conectar todos los uh, comportamientos en que tenía que entrarse los cables y los computadores y la gente me seguía preguntando sobre el, el wifi que era para los voluntarios que no estaba alocado porque había reseteado el, el router y, uh, yo la quería y la gente me está preguntando oh tenemos un sistema nuevo no no tenemos un sistema nuevo solamente la este rato entonces se borró una función y no tenía tiempo de hacer un bridge en la, en la conexión para crear un, un wifi para, para visitantes eso es todo eso es todo no, no tenemos un sistema nuevo pero um, eh, lo creo que lo que me cansaba era que me tenía que enfocar en tener el sistema bien hecho pero la gente me seguía haciendo preguntas que no tenían nada que ver con lo que yo estaba haciendo, como, no sé, como, ¿dónde tenemos que poner esta mesa? A mí no me importa y, y no sé, así que no me pregunten, pregunten a otra persona. Eh, uh, sí, creo que si la, la persona que estuviera, uh, uh, hubiera hecho la planificación, hubiera estado ahí, hubiera sido más fácil uh, hoy día. Hoy día yo estaba a la presión de tener todo listo para las 5 porque a las 5 empezamos de nuevo con, los, con, el, eh, con el phone banking. Y habían varios puertos que no funcionaban bien. Ah, y le puse sticker al teléfono y la gente sacó los stickers. O sea, el sticker probablemente se cayó pero nadie se dio cuenta que el sticker ahí estaba ahí marcando el, la extensión. Um, ¿Qué más pasó hoy? Uh, uh, la gente me seguía preguntando, ¿tienes la llave para el baño? Eh, y de todas las personas que pudieran tener el gallano, ¿por qué soy el único que tiene la llave de baño? ¿Y quiénes tienen las llaves? No sé. Pero uh, uh, me seguían preguntando a mí y a otros, otros que, que no, no le habían comunicado que... Um, ¿Por qué el baño hoy estaba cerrado? Y dicen, oh, pero por el baño de nosotros, ¿por qué lo tenemos cerrado? etcétera, tengámoslo abierto, etcétera. Uh, mucha confusión y mucha repetición. Una cosa muy interesante eh, fue que estaba viendo, está conectando los, los uh, las patch con los switch y um, en los, los compuertos que están en el piso. No podía encontrar eh, este. A ver, puedo poner la foto acá. no podía poner este Come on. Ah, okay. Ahí, ahí. okay. no podía poner eh, no podía leer el número de puerto de puerta así que fui a kingsley con con otro colega y a preguntarle eh, ¿dónde está? y me decían ¡ah! pero lo pegué ahí pero no se ve bien porque el sticker está es transparente entonces como la letra está en negra y el fondo también es negro entonces no se ve bien entonces ahí ¡ah! ok entonces, eso fue muy útil y pudimos eh, hacer el el setup uh, otra cosa interesante fue que el cuarto del manager Uh, teníamos esta mesa y otra mesa que era en forma L y había gente que diciendo ah, esto es para la recepción, esto es para qué sé yo, etc. Pero el pero el plan original no era así um, Aunque esto del plan original no, no importa tanto porque um, nosotros podemos cambiarlo como organización Pero necesitamos uh, Creo que a menudo lo que me carga cuando um, hay un plan semiformal eh, que puede ser cambiado eh, dependiendo del contexto y le explico a la gente, este plan es semiformal, no eh, eh, tratamos de planificar algo pero podemos cambiar. La gente se pregunta a ah, ¿puedo hacer esto? ¿puedo hacer esto? Y luego digo, bueno, eso es algo que podemos decidir entre nosotros, eso es lo que quiero comunicar, pero la gente está muy, muy uh, acostumbrada a... Porque generalmente no, no hacemos planes así, generalmente los planes están ahí ya hecho y hay que hacerlo para que salga como originalmente planeado. Um, pero hay como un gap de comunicación en ese caso. Uh, ah, algo que súper interesante que me encontré fue que eh, le mandé a la gente este email, bueno, pero obvio y la gente ya no, todavía no está checando y me está haciendo todo tipo de cosas así Uh, de vez en cuando había error de conexión porque creo que la gente ponía el, el audífono este, acá donde dice PC, este es como hay que conectarlo, pero todo tipo de combinaciones surgieron uh, solamente porque caían. Um, porque le dije le dije a la gente, hey, esto es fácil así que traten de hacerlo ustedes, pero yep uh, también en internet. Um, lo había... Eh, me habían explicado que este era el 345 5 y que el 4 es donde está subiendo el internet. Pero um, el equivalente a este era el 31, 32, 33. Y no me acordaba si eran en el mismo orden o, o, o qué. Y resulta que creo que como tres veces durante los últimos cuatro días uh, se se echó para abajo de la red porque conecté de un switch al mismo switch o algo así, cuestiones que ponían el, el, el, la, la red en un, en un loop y um, el más eh, dramático fue cuando eh, no, tengo una foto del, no tengo una foto del patch pero eh, estaba, estaba leyendo los números en el patch y aquí decía MPOE, y esa era la conectarlo con internet. Pero resulta que aquí había un, un, un compuerto y aquí había otro compuerto. Entonces yo pensé que la compuerta estaba aquí y lo, seguía, y lo seguía conectando acá, pero aquí era la parte de red, así que estaba creando un, un círculo y tenía que conectarlo acá, acá abajo. <ríe> y eso me tomó como media hora porque. Iba a conectarlo, iba a probar. La gente me está diciendo: Yo, mejor internet está down. ¿Qué pasa? Y yo dije: Ah, estoy trabajando en eso. estoy Y otra persona me dice: Oh, yo, mejor internet no funciona. Otra persona me dice: El wifi no funciona. Sí, sí, yo sé que no funciona esto. Estoy tratando de verlo. Um, ah, a ver. Eso con el internet. Uh, o sea, con el teléfono y el internet. Decido ir a comprar más cables. Esto no, Hubiera uh, confirmé con la tienda acá, en, en la tienda local, que donde venden cables bien baratos, que no tienen stock. Uh, lo que que van a tener que ordenarlo. Si yo hubiera sabido que no tenía stock, la semana pasada, cuando les, les llamé, hubiera, lo hubiera ordenado inmediatamente en la internet, pero no. Uh, vamos a tener que ordenarlo ahora. Uh, uh, creo que pasé más tiempo cambiando de un, una tarea de otra tarea que haciendo la tarea misma. O sea. Oh, oh. Bueno, eso fue. Eso fue hoy. Hasta las 5. Y a las 5 vinieron los voluntarios. Uh, Señores ancianos y bueno, están haciendo phone banking. Por las lecciones um, ¿Qué más? Creo que necesitamos más storage para los cables, um, por tipo, Creo, yo pensé que podría hacerlo con esas cajas, pero no sé, no sé si vamos a poder, mm, quizás si reforzamos los cables, no sé, quizás, quizás. Así que, eh, bueno, el primer día, y la gente, <ríe> La gente súper desesperada a las que se llamando. llamando. otro, incluso un señor que llamó a las 9 y probablemente llamó otra vez, pero la única vez que dejó un mensaje era a las 9 de la mañana. Dejó un mensaje a la mañana con su mensaje y de decía, por favor, llame Llamó de nuevo a las 9 y media diciendo oigan, usted, no sé si están trabajando, pero yo les mandé un mensaje a la mañana y seguí llamando, pero nadie respondió y, y ya dejé un mensaje, pero nadie respondió, así que aquí le dejó otro mensaje, pero por favor, mándeme. Y dijo, señor... Hoy día es el día que abrimos, así que vamos a tratar de hacerlo, pero apenas pasaron media hora. Durante media hora, la persona encargada puede estar haciendo una consultación. Eh, tiene que tener un poco más de paciencia, ¿ok? Porque no somos una fábrica con 30 empleados que están trabajando en la misma cosa. Tenemos a lo más uno o dos personas por área del, del programa, así que... Uh, no sé en qué otro contexto le han ya contestado a, eh, dentro de 30 minutos, pero... 30 minutos, no, no es fácil y había gente que decía ah, yo seguí llamando y nadie me respondía por supuesto que no le responde estuvimos cerrados, si escucha el mensaje dice estamos cerrados, estamos cerrados hasta el 27 de mayo hasta el 31 de mayo así que si llamó ayer, llamó anteayer, llamó el sábado estábamos cerrados, no sé qué, qué, qué, qué esperaba y, <ríe> y no sé cómo eso es una excusa para venirse sin una, sin una cita ah y la gente se cae por esa Porque eh, el teléfono un teléfono específico Donde la persona que eh, Uno de nuestros voluntarios que está, está trabajando ahí No está funcionando Y dice, ah, sí, disculpe Mira aquí nuestro teléfono no funciona Disculpe, no podemos responder Eso no es la... Anyway um, Así que eh, hoy uh, uh, Mucho trabajo uh, Bien cansado eh, Estuve bien enojado uh, Al final del día estaba cansado Enojado La gente me decía Ay, Gonjo, tú decías que podíamos hacer eh, la mudanza en tres días Estás tan seguro Y mira, eh, no estamos listos Que sí, no estamos listos porque nos dejaron trabajar Porque la, eh, la ciudad decía que no teníamos permiso Y no podíamos venir a, a hacer uh, Office -sella. What the hell oh, gosh. Okay. Um, uh -huh. Así que eh, Bueno, ahora que hicimos lo Todavía queda un montón de trabajo en la oficina. ¡Ah, no! ¿Cuándo vamos a hacer trabajo? Um, debiéramos haber estado cerrados. Bueno, ya, ya pasó. Pero yo creo que debiéramos haber estado cerrados el día antes de que llegaran los camiones. Los camiones llegaron el martes, o sea, el jueves. Y, solo y teníamos que seguir trabajando de forma normal, supuestamente hasta el miércoles. Y entonces significa que. O Hacemos una apuesta a que terminamos de empacar entre el jueves de la mañana hasta cuando lleguen los camiones en la, en la, en la, en la tarde, en el jueves o tenemos que empacar antes pero no podemos trabajar, entonces empacamos todo ¿cómo, cómo vamos a trabajar? es mejor que cerremos el miércoles o algo así, y así podemos empacar um, oh, todavía falta un montón, todavía tenemos que ir al storage y traer todos esos todas esas cajas que, que dejamos cuando nos salimos del edificio tengo um, uh, que ir a comprar cables uh, tenemos que elegir el proveedor de internet y al mismo tiempo que elegimos el proveedor de internet tenemos que um, decidir qué tipo de infraestructura de la red vamos a tener uh, ok, qué más queda uh, algunas personas se han cambiado de oficina, eso está bien um, teléfono, power creo que está bien y el, la impresora llegó hoy o sea, la, el, el señor de la impresora dice que Ay, yo voy a venir el martes y nadie le dice a qué hora tiene que llegar porque no íbamos a estar ahí todo el día uh, necesitamos mejor comuni comunicación porque no le podemos decir que llegue el martes cuando el martes solamente esperamos estar ahí, bueno, ¿y vamos a estar todo el día o la mitad del día? Ah, originalmente íbamos a estar todo el día A ver, ¿el martes? Viernes El viernes y el martes Originalmente íbamos a estar todo el día Pero por eso del permiso de entrada no Tuvimos que cambiar de planes Pero no entiendo por qué O sea, creo que ya teníamos entendido que Estar ahí haciendo setup estaba, Era una actividad permitida Simplemente no estamos haciendo operaciones Pero no estamos haciendo operaciones Eso no es algo que le podemos decir a la ciudad Uh, um, ¿Qué más pasó? Uh, ah, falta hacer setting del de fax. Uh, quiero reemplazar el computador. Eh, tenemos un computador quad-core con NVIDIA Graphics Chips. Ese lo quiero usar para la teleconferencia. Y a esa persona que lo está usando ese computador, no hay que hacerle setup con otro computador. Y hay gente que está diciendo que los Core 2 Computers están lentos, y, pero otro staff, otro colega el año pasado hizo un test y dijo que está bien. Así que no sé si es capacidad del computador o si... no sé. Uh, porque yo no, yo no lo uso, pero yo, yo hago trabajo mucho más extensivo, entonces no he tenido oportunidad de usarlo excesivamente, así como por días. ¿no? solamente usé como media hora una hora viendo cómo está y yo pensé que está está bien le pedí a otra persona que lo probara y estuvo bien así que um, ¿qué son las compras uh, órdenes de, lo, de los muebles y otros equipos uh, mandar hacer papeleo para, para el reimbursement mm, y todos los trabajos que, que tuve que eche de lado cuando estábamos preparando el, el Town Hall voy a tener que empezar a agarrar de nuevo oh, gosh. Ay, Demasiado trabajo esta semana El sábado está la... Uh, ¿Cómo se llama eso? El sábado está el... el, el, el, el, el, el, el. Eso, lo que vamos a hacer es ese evento